Hola amigos de Marihuana Televisión, soy David de Sensi Sheets con un anuncio especial. Acabamos de lanzar una nueva variedad en honor de una heroína del mundo del cannabis, una francesa que se llama Mishka Seliger Chatelain. Este año tenemos la Mishka, una heroína del mundo del cannabis, una mujer que todavía está luchando en favor del uso medicinal del cannabis, está haciendo todo lo que puede para enseñar a la gente las propiedades de la planta. Esta variedad se llama Mishka, es disponible como variedad regular y feminizada, y es una sativa increíble, con un efecto muy cerebral y un sabor muy ácido. Este producto se puede encontrar sobre nuestro sitio web en sensesis.com en la categoría de sativas. Os doy una recomendación, pruébala.